Cuando el profesor vuelve a acceder a la tarea, le sale un informe en el que le indica que este alumno ha presentado de nuevo la tarea. Igualmente, abrimos, podemos revisar los documentos. Después de revisarlos, decidimos modificar la puntuación y no le vamos a hacer un comentario ahora, sino que se lo vamos a hacer en la devolución. Devolvemos la tarea. Devolvemos la tarea con un comentario. Y el alumno ya sabrá, tiene la tarea de vuelta y con una calificación. Podríamos descargar las calificaciones. Perdón, En este caso no estamos descargando las calificaciones, sino estaríamos descargando... Sí, descarga las calificaciones, las va a mandar en un archivo CSV que abrimos. En este caso lo voy a abrir con LibreOffice, donde me indica que el alumno 2 no tiene nota pues no ha completado una tarea. Y el alumno demo tiene una nota de 70 sobre 100 y la tarea ya está de devuelta.